En concreto, los que avui nos acompañan, los tres ponentes de esta taula, son la Laia Ortiz Castellví. Ella es la directora de Acción Social de l'Ajuntament del Prat del Llobregat. Laia, muy buen día. También nos acompaña Lluís Esteve Garnés. Ella es el coordinador del Pla Integral Les Planes Blocks Florida de l'Ajuntament d'Hospitalet del Llobregat. Lluís, buen día, bienvenido. Buen día. Y también saludé a Javier Rojo, ella es al el cap de la oficina municipal de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, del Ayuntamiento de Bilbao. Javier Regunón, buenos días. Regunón, buenos días, buen día. Buen día, muchas gracias por acompañarnos también. Como les decía deien començar ahora serán el tres, los primeros que nos explicaran eh, quins projectes han dut a terme, com han estado estas experiencias transformadoras a barrios de las seves ciudades. Y comencemos per el Prat del Llobregat. Comencemos por la Laia Ortiz. endavant Laia, cuando quieras. Hola, muy buen día. Y agradezco también a de la Diputación de Barcelona para per, per me a esta escuela de estados. Um... La veritat es que el título donaria daría parlar pues, hablar de moltíssims proyectos. De fet el barrio de San Cosme, que ¿no? es la experiencia de la que, de la que os hablaré, de una larga tra tradición ¿no? y trayectoria de experiencias de acción comunitaria, ¿no? de planes de dinamización e intervención multidisciplinar en el barrio. Es decir, no es una cosa que comença ara. Yo me em vaig incorporar a trabajar al la de Llobregat hace dos años, Per tant, jous voldré parlar més del que hem viscut, no, més recentment, perquè així com s'han mete una larga llarga tradició haber fet intervencions, no, de reforzar recursos per als seus components i indicadores seus indicadors d'alta vulnerabilitat, és a dir, s'ancos Cosme és un dels dels barrios barris amb índex de vulnerabilitat més alt de l'àrea metropolitana, no? Junts amb els amb diferents territoris, amb nou municipis que concentrem Barrios como aquests no de alta vulnerabilidad al área metropolitana. Um, una de las cosas que marca también San Cosme es que esta alta vulnerabilidad que va acompañada de, de la segregación urbana, no es decir es un barrio fruit también de una remodelación integral, de una uh, digamos repartimiento, no de lo que eran las antiguas barracas de monjuí, no que eso va portar, també, a aportar también la configuración de aquel barrio. Partan es un barrio prácticamente 100% de construcción pública. Y eso ¿no? también tiene un componente de segregación, de diferenciación respecto a la, la resta. Pero yo creo que un componente también relevante es la persistencia de la alta vulnerabilidad. Es decir, todos aunque dedicarse a recursos, ¿no? que han mejorado las condiciones de vida del barrio, veiem una persistencia a más indicadores de vulnerabilidad en el territorio. ¿Com s'ha intervingut o com ara ¿no? Que és el que us vull, us vull compartir. Doncs el que hem plantejat és dir, bé, Sant Cosme ha estat objecte durant molt de temps, no? de plans d'acció comunitaria, no? de, de posar-hi recursos socials, però a vegades ho hem fet de lògica molt fragmentada. No? És a dir, ara tenim una finestra d'oportunitat per aquí, no? perquè hi ha una subvenció X, doncs ara hi posem aquest aquí. Ara hi ha un... Uh, un proyecto de la Diputación, por ejemplo, que va por aquí, ¿no? Y entonces, a veces se han ido dispositius, dispositivos, ya sea educativos, ya sea de inserción laboral, ya sea de intervención social, pero sin una planificación estratégica. Es decir, se han hecho muchas actuaciones, pero a veces no hi ha hagut una planificación estratégica de fons. Y una mica al que hem volgut treballar l'últim año y que ahora que ya, es és fer un pla estratègic al barri. No unas actuacions de curta termini, no, o valorables en un any o dos anys, sino que tengamos un horitzó de 10 anys, per poder veure si realmente no, Podem intervenir, canviar aquests indicadors i aquests resultats de de la nostra intervenció. I sobretot amb un altre objectiu, perquè volem alinear y trabajar las políticas de manera coherente, ¿no? Es decir, aquí lo que nos pasaba es que cada escute el seu plan, ¿no? podia eh, si el ayuntamiento podía tener su plan, al centro de datos, prim primaria tener su plan, ¿no? Educación donde pues, al su plan, Probadas no trabajaban de manera integrada, ¿no? Y, y, y coherente. Bueno, un plan estratégico en zona una eina para que todas las administraciones tengan un full de ruta unos indicadores y unos objetivos a aconseguir. un men tenía una presentación preparada, no la haré, pero sí que es para donar dos diapositivas para una pinzellada a, a lo que perseguimos en este, en este um, A ver... tiene aquí... El pla estratègic de Sant Cosme bàsicament lo que volem fer és, no, millorar la qualitat de vida al barri y reduir la segregació urbana. Y això ho fem, diguéssim, amb aquests cinc grans principis, no? On tothom ha de treballar, des de la comissaria de Mossos d'Esquadra, diguéssim, a les escoles i institutos, instituts, on tothom s'ha de líniar amb objectius. I dins d'aquests grans objectius, una no mica tindré, doncs hem, eh, consensuat accions con tu toma de articular a partir pla de qué plaz de trabajo. Pues yo creo que una de las cuestiones innovadoras es que también qüestionat la nuestra manera de trabajar habitualmente. Es decir, y una de las cosas que que Bulgut cambian a qué plaz estrategi es también repensar con el ayuntamiento interviene. Afectivamente es un valor trabajar desde la proximidad. Probadas al zanja acumulada que ya es un plan actuació de actuación de San Cosme había generat un cert oblit per la resta de l'ajuntament. Es como si fuese un monapart, no? Al de Sant Cosme donde teníem la nostra oficina i semblava que ens haviem gestión a Bueno, en aquest pla estratègic lo que hem fet és també una reorganització municipal, no? On lidiem al conjunt de l'ajuntament que el barri és prioritari i ells també han de pensar en aquesta lògica innovadora i creativa i posar el barri com una prioritat. No da la garo a aquella que catanima el barrio, no? a la que piso, pero todas las áreas del ayuntamiento donde han de pensar y no? de que, que una solución son las que se plantean. Pertanto, en una reorganización municipal, empuzar acció la acción comunitaria y la participación como un objetivo, al final en las barrios vulnerables también, ¿no? Y la de la población, también ha debilitado lo que es el capital social, las xarxes, ¿no? Y partan a eso pues ya lo centra ya que es full de ruta única y compartida. Um, no me de tiempo aquí, pero sí que una cuestión fundamental es que hemos creado una acción de actuación integral a San Cosme, que eso significa también pensar una manera de trabajar diferente. La más significativa, yo creo que es que en Unifica todos los equipos, es decir, ya no ya la EVAS, no? la, la actuación del Centro a de Servicios sociales y al plan comunitario para una otra banda, sino que ahora ya un sol eh, aquí de actuación, de intervención sociocomunitaria, ya que única aquí podrá trabajar desde la intervención individual, cuando es necesita, pero también de esta perspectiva col·lectiva. Y para mí mi que esta mirada es fundamental. Porque a Sant Cosme todo puede tener una mirada colectiva. Es decir, aquella familia sin y seguramente a una escala de veïns que también tiene unos problemas y amb en un entorno de un blog que tiene una problemática concreta. Fins sí. i tot, va, aquellos infants van a una escuela y ¿no? hay una complejidad. Por tanto, esta mirada colectiva y global es fundamental. Y queremos que ho desde la l'equip de treballar en los barrios del SOC ¿no? també cada una de las, de las educadoras y trabajadoras socials. I a partir d'aquí hem treballat també una metodología concreta i ja vaig, ja vaig acabar, no us compartiré això perquè pugui estar disponible també a nivell de, de la presentació. I també donem una cartera de serveis en el barri, no? Una cartera de serveis que tothom coneix, no? I que a partir d'aquí un un un únic aquí un, un pot anar donant surtida i resposta al, al que fem. Això està significant evidentment un canvi de paradigma, no? En, en la manera de treballar, la manera de, de coordinarnos, y nos i ara encara estem en aquella fase de fe pedagogía. és a dir, no? Eh, ah, treballarem així, volem incorporar també aquesta mirada nova des de les escoles al centre de atención primària, però també a la generalitat, no? Necessitem por ejemplo, trabajar conjuntamente, ¿no? también en con lo que son surveys sociales y espaciales. Pero sí que creemos que el turismo, ens de ja fue todo un calendario ¿no? y una articulación organizativa que fue impregnar d'aquest ¿no? full de la ruta común. Por tanto, os volia comentar eh, esto, sobre todo, es verdad que ahora no os puedo explicar de la evaluación. Però sí que aquest pla estratègic surt de l'avaluació d'altres plans d'actuació fets, no? I és a dir, yo crec que hi han coses amb les que el barri ha pogut millorar molt, no? És a dir, però també coses que calcula allí, no? I coses que calcula corregir té a veure a fer més protagonistes al barri, es a dir, no establir que el fet de que hi hagin més serveis establim una relació casi de, de demanda permanent, no? De la població respecte a lo que és l'ajuntament sino al revés, també también protagonistas de la solución, ya siguen las de, de, de, de, de, de la mejorada van a las de la de la seguridad. Yo creo que altres aprenentatges és tachas que, que la proximidad es fundamental, sense generar se hagan ¿no? Y partan, en eh, la trabaja, a que lógica de barri, saben que es singular, saben que té aquests punts diferenciats, Pronunci no bulem tankam nos nosaltres mateixos ¿no? Si a eso no o sigui, a no i Y partan también a nos de una dinámica con la ciudad del Prat, que es una ciudad cohesionada, compacta, y que, que San doncs es una peça més, ¿no? Y a també también la pude jugar la intervención, ¿no? No que la proximidad mm, o la, la, la ultra proximidad en generi que te afecta da Andugamia. Y después también la tercerament fundamental, diguéssem es la flexibilitat i una certa polivalència, no? Que això també és com treballem amb els equips, amb les professionals i els professionals, en que aquesta mirada, no, de perspectiva territorial i singular també ens ha de a vegades treure motxiles de la hiperespecialització, y no? I ser més flexibles i, i a vegades àgils a la, la intervenció. I ve, así així molt breument era el que Ahora el que os volia us volia comentar sobre sobre Sant Cosme i després doncs amb les preguntes ja podrem a, aprofundir. Muchísimas gràcies, Laia, per aquest esforç de síntesis. síntesi. Sabem que realment és molt complicat demanar-vos resumir projectes que moltes vegades porten trajectòries de fins a 20 anys amb 5 minuts, però us proposàvem a fer aquesta intervenció inicial perquè els que ens estan escoltant doncs una mica situar són els vostres projectes i a partir de aquí, uh, obrir el debate. Reitero l'agraïment per aquest esforç de, de síntesi que has fet. Es eh, hora de escuchar eh, la experiencia del Plan Integral de las Planas y los blocks de la Florida de l'Ajuntament Hospitalet de l'Hospitalet de Llobregat. Lluís, Esteve, endavant quan Bulgues. Muy bien, muchas gracias a l'àrea d'igualtat de la Diputació y también als Ajuntaments del Prat y de Bilbao en aquest matí de tacha al barrio de las Planas o el, el Pla Integral de las Planas es molt más recent que el de San Cosme, obviamente. Pero sí que da de dir, Laia, que el primer que vaig fer quan cuando em me enteré que tenía esta responsabilidad una visita a visitar la oficina de, del Pla Integral de San Cosme, para tomar ideas. No? El barrio de las Planas se sitúa dentro del distrito Acuar de hospital. Por lo tanto, al el barrio de que es diu La Florida, que es molt más conegut que no pas la, las Planas, pero es un barrio que combina altísima densidad amb bajos ingresos, es el tercer barrio amb menys renda per cápita de, de Cataluña, una alta migración, aproximadamente un 40%, y un bajo asociacionismo, básicamente un 50% que la resta de la ciudad de Hospitalet. Los blocs Florida, que están dentro del barrio de Las Planas, al Seu Origen, no sé si no esteu passant pasan al PowerPoint, no el paseo. No mateix, sí. Ah, vale, vale. No, para que la vea preparada por vale. uh, el show. Vale. Al block Florida, el Seu Origen es básicamente al desplazamiento en 50 de las familias de, del Somorrostro y en aquel sentido viven en habitaciones de 35 metros cuadrados. Y ha agut diversos intents de remodelació, o fins i tot de andarrocarlos, los fins i tot el mateix franquisme va intentar endarrocar-los, però no ha estat possible. Per tant, molts intents fallits de remodelació i de reforma d'aquest barri. Y ha un estudio de Ligot que diu que aquests barris que tenen condiciones condicions socioeconòmiques molt baixes y, alhora tiene un tasit associatiu molt febles, unes han suportar les crisis la del 2007 en concreto. no? I al nostre barri eh, té aquestes dues condicions. Eh, l'any 2017 van a alertes alertas en el sentit de que hi un tot un servei un seguit de serveis municipals i alertas veïnals que van eh, van diagnosticar, van fer una prediagnòstic, si vols passa a la següent diapositiva, eh, eh, todas de, de dadas en las cuales nos confirmaban la, la gran vulnerabilidad de barri barrio no no os no las citaré todas pero bueno aquí teniu unas cuantas no? problemas en la vida, problemas sociales económicos de convivencia sesquenismo etc. la única dada potser, positiva era en los el, temas de educación que sí que han surtido unas dadas de la michana de, de hospitales eh? eh, Alcaldía, si lo vas a pasar, Alcaldía, donde una altra diapositiva, Alcaldía acaba de decidir, donde fue, eh, impulsar un plan de regeneración urbana a partir de estas alertas i y de estas alertas de los diversos serveis. Això ho decideix al 2017 y eh, proposa un plan de regeneración urbana integral en clau d'intervenció de intervención comunitaria y en de participación ciudadana básicamente basats en cuatro objetivos, eh? uno era la armonizar las políticas, las políticas eh, de forma transversal al territorio, alinear todas las políticas, situar al el barrio al el nivel de servicios de la resta de la ciudad, porque no un barrio per sota de servicios, superar la índexs de vulnerabilidad de la población, per mejoras reales, que que es inclusión social, autoestima y fortaleza asociativa y también ayuda especialmente a crear una asociación societaria capaz de gestionar proyectos y de ser el pal de paller un procés participatiu de un proceso participativo de transformación del barrio, que es el, el, el gran objetivo. No? Por crear una estructura participativa. En la segunda diapositiva veremos una mica al es la segunda. Crear una estructura participativa y la coordinación interna era el gran objetivo. pero también crear una estructura participativa interna para transversalidad como ayuntamiento y una estructura en base de tablas de participación a más vainas y vainas. Eh, para que este, está este plan integral, antes de una que no simplemente a más blocs Florida, que era el gran objeto de la, de la transformación, no ni había prou. Por per veíamos que que el plan integral sería a todo el barrio de les planes que tiene una dimensión dos pues, meses acotada para poder realizar una, una intervención. Desde el primer momento, a la segunda diapositiva, vemos que habían decidido eh, tirar a el al proyecto a dos calendarios diferentes. Una era las intervenciones urgentes, para dar acciones inmediatas que impacten en el barrio. Y a través de la primera estructura participativa, a través de las tablas, las van a definir quiénes acciones eran inmediatas. Por ejemplo, el rotor de las play. Crear un espai familiar, un nuevo equipamiento de joves, un nuevo espai de formación de adultos, crear un grupo de donas, programar talleres de Allen Gran, fer un CIP social, programas de APS, de diversificación curricular, etc. Para va base al gran objetivo, crear acciones inmediatas de impacto que tiressin endavant andaban aquellas que tenían en a los maíz. Y para la otra banda, eh, bueno, aquí está la segunda diapositiva al el, el mapa de todas las acciones urgentes que en tirat andaban al territorio. Aquí las tenemos. Son unas 18 acciones que en aquellos tres años de vida, donde ya no trata que forman parte del calendario más del que el calendario de acción urgente, que la gente valle que ya ja había acciones eh, en el territorio. Pero para la otra banda, un segundo nivel de calendario era el de la planificación estratégica, la de las yum yargas, ¿no? La segunda diapositiva han en, am en, ilustra donc, que el pla té una vida útil de de 10 anys i per tant que en aquest sentit tirant davant tot un seguit de de de planificacions que malgrat haver fet aquests projectes immediats, per exemple aquí teniu el nou espai de formació d'adults, el nou parc comunitari, a la segona diapositiva teniu eh, doncs al nou espai jove, al nou espai de dones, és una mostra de les accions que hem fet de forma immediata, però que fer a la segunda diapositiva, doncs acciones, eh, altres accions com els murals, doncs que a banda del, de la mirada curta, de la mirada intensa, fe la planificació estratègica. segunda diapositiva teniu una mica al itinerario que hem fet. Què hem fet? En 2017 es va fer la prediagnosis municipal al 2019, es va convertir aquesta esta pre municipal en diagnosis comunitaria a través de un proyecto de intervención comunitaria, que han participado centenars de la i una asistente entitats y ven començar un COP aprobada la, la diagnosis compartida, ven començar al gener del 2020, la redacción del plan de acción 2130. Aquel año aquell era 2030, pero evidentment, la pandemia han salido a el proceso un año. Eh? Entonces, básicamente, ahora estem en la show. Las siguientes diapositivas ilustran. ¿no? Estamos redactando, alcanzarán eh, las 60 acciones que al llarg de la década, llarg de 2020-2030, y habrán 600 acciones que tirarán de habana que este integral. 20 d'elles, de ellas, que son aquellas que tenéis en la pantalla, son las que ya ven començar amb a esta mirada curta. En aquel calendario, que habíamos llegado al 2017 y que ya ja aportan tres años de vida. Las entitats en aquest sentit el que están fent és es diseñar aquellas acciones, aquellos proyectos que tiran a per exemple por ejemplo, la escuela de vida, a las Paishovas, la recuperación de, del par de Matacabay, etc. Están intentando planificar com volen que sigui esta acción a los trupes de Wines. Pero banda de que estas bien acciones que ya ja están en marcha, estem redactando 40 acciones més que son las que surten a las aguas diapositivas, que es básicamente todos los temas de educación, salud, convivencia y cultura. Aquí tenéis algunos ejemplos. ¿eh? Una sala de convivencia intergeneracional, todo el tema de la agenda artística del barrio, programas de compartir salud, de facilitadores nocturns, cómo celebrar la memoria histórica, equipamiento integral de gente grande, etc. Y también tenemos estas... Acción ya están en proceso de redacción, y también en, en otros proyectos, en la segunda diapositiva, de i y economía, como ser la cura de los edificios, crear una comercial al barrio, la formación en alfabetización digital, o programas artísticos a las façanas, o habitatas de en gran, y también hasta intentant redactar e intervenir en temas urbanísticos, que es la segunda diapositiva, en la cual va a hablar Don Proyectos de remodelación de las, de, las, de las grandes líneas, las grandes fronteras físicas y psicológicas que se agregan al barrio, que es la vía del tren, es la vinguda Cataluña o al par de las planes. Ahí ya los blocks Florida, ahí ya a un territorio que es poco permeable respecto a la ciudadanía. Perdón, en estos momentos, perdón, tenim bien proyectos en marcha. Desde el 2017, que van creciendo, y ahora hasta en redactar 40 proyectos més que tirarem mandaban a una planificación estratégica a al del 2030. ¿Verdad? Ana, en aquest también que el proceso de redacción del Plan de Acción 2130 también incorpora cómo será la nueva estructura participativa del Plan Integral. Cuando tengamos aprobado el plan municipal el que será el plan de acción 2030. En estos momentos estamos centrats en això en tirando a los 20 proyectos que ya ja teníamos en marcha y a la redacción de Pla plan de acción 2030, mes, con crear una nueva estructura participativa que el seu gran objetivo será precisamente el seguimiento ja de aquella veïnal i y comunitario que será el plan de acción 2030. Después ya explicaré otras cosas. De, del proyecto, pero bueno, de eso para las preguntas. Tendremos ocasión de, de seguir y y de traer una parte más valorativa de, de todos los el, muchos proyectos que, que nos explicabas. 20 proyectos en marcha y 40 en redacción en este momento en daquest plan Integral. Ahora cap al País Vasco cap a Bilbao. Escuchemos ahora la experiencia del que han hecho a Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. lo explica en Javier Rojo. Javier, adelante, cuando quieras. Buenos días, según buenos buen día. Aquí en Bilbao tenemos hoy un día muy otoñal, está lloviendo, hace fresco, tenemos que ir con el abrigo, casi, casi. eso que estamos el 13 de julio, pero bueno. Aquí mal... también ha refrescado, ¿eh? aquí también tenemos una temperatura inferior la de estos días, Javier. Más tiempo, buena cara, me centro primero. Agradecimiento, como ha hecho el resto de los ponentes, tanto Lluvis como Laya, a la Diputación Foral, Diputación de Vizcaya, perdón. El foral se me escapa, es una cosa eh, eh, específica aquí del País Vasco. Al, al resto de ponentes y a todas las personas que participan en esta Escuela de STIU. Y espero, eh, como comentaba antes de la presentación, no aburriros con mi presentación, que espero también que sea bueno, que sea eh, corta, porque son 20 años, como se ha comentado, para, vamos, para resumir una actuación muy intensa en estos tres barrios que Igual, lo primero que habría que hacer sería presentarlos dentro de lo que es Bilbao, ¿no? porque Bilbao no tiene la dimensión que tiene Barcelona ni su entorno metropolitano. Es decir, Bilbao es una ciudad de 350.000 habitantes, que seguro que hay distritos de Barcelona que lo superan ampliamente. ¿no? Tiene, tiene, un modelo de, tiene un modelo de distribución también en distritos, que, que de hecho cuando se creó en el año 89, cogió de base la, eh, eh, la fórmula de Barcelona, pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tienen, tienen más, más eh, carácter, más consultivas que otra cosa. Son 40 horas en Bilbao y de los barrios que voy a volver yo, y luego la vieja San Precio y Zabala, lo importante es que son barrios históricos, barrios que tienen más de 100 años, por lo general, entre los tres. ¿no? Eh, centrales, no son barrios que están a las afueras, no son barrios que la gente tenga que coger un autobús, un tren para llegar. ¿no? Y eso también es una cosa muy importante. ¿no? Y en común con, con parte de los barrios que, que se han hablado en el Prat ¿no? y, y en Hospitalet, pues son barrios que todavía, pese a la intensa, como he dicho antes, intensa intervención que se lleva haciendo desde hace más de 20 años, siguen teniendo el carácter de barrios vulnerables o desfavorecidos. Eh, aquí sí que también... Una cosa me gustaría también dejar clara, que parece que es menor, pero no es menor. Muchas veces, cuando habla de Bilbao, igual se habla, y de los barrios desfavorecidos se habla de San Francisco, de Bilbao, la Vieja. Bilbao, la Vieja, San Francisco de la tienen su propia personalidad. Pero luego es muy difícil definir el entorno. Entonces, muchas veces, todo se caracteriza como un nombre. Entonces, a veces se habla de Bilbao, la Vieja, y se habla de todo. Y también se habla de San Francisco como de todo. ¿Por qué? Porque en San Francisco es donde se centraban y donde se concentra, por desgracia, todavía la mayor parte de las problemáticas. Es el barrio más vulnerable, el barrio que tiene un poco las características más, más, eh, eh, más acusadas para la intervención. Yo siempre digo que esto es como una especie de, de, de terremoto, que el epicentro está en un punto y se va separando en los tres barrios. Se va separando poco a poco y, y, de hecho, hay partes del barrio de Bilbao Oveja y de Zabala que pueden ser como cualquier otro barrio de Bilbao. Vale. Eh, me centro también y ya llevo ya más de dos minutos y medio y todavía no habían hablado del proyecto de intervención. Lo que sí quiero no hablar es una cosa que vamos, que todavía, como he dicho antes, son barrios vulnerables, son barrios que están en proceso de recuperación, normalización, ratios altos de pobreza, de desempleo, de exclusión social. Eh, los niveles de satisfacción de la calidad de vida de los ciudadanos todavía están lejos de los que tiene el resto de ciudadanos de Bilbao. Tenemos aquí un, una, igual que ha comentado un porcentaje de inmigración bastante alto, es decir, la media, la media de los tres barrios eh, se acerca al 33%, pero San Francisco, como he dicho antes, que es lo más característico, el que más población tiene, eh, es cercano al 40%. Es una inmigración que tiene sus características. Fundamentalmente dos, eh, diversidad de procedencias. Aquí en Bilbao, la inmigración, como pasa en otros sitios, se va situando en función de los barrios, en función de las redes de acogida de, de las diferentes personas. Aquí en Bilbao, eh, en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, vamos a llamarlo como queramos, pero en ese entorno tenemos tenemos mmm, las más variadas procedencias. Es decir, tenemos personas sudamericanas, personas magrebís, personas eh, eh, subsaharianas, ¿no? Y, y bueno, pues surgen también, como es lógico, ¿no? sus, sus, sus problemas o sus situaciones por ello. ¿eh? Aquí también tenemos en el barrio un alto número de asociacionismo y específicamente de entidades del tercer sector, que quizás igual tampoco tiene su ámbito de actuación exclusivamente en estos barrios, pero están aquí radicadas. Por acabar un poco con esta pincelada de lo que tenemos ahora, de una parte más descriptiva, tenemos también un comercio muy pujante, en parte también vinculado a población extranjera, población extranjera, que vamos, que, que tiene sus comercios y que ejercen un poco de imán para otro tipo de población de origen extranjero del resto de la, del territorio histórico. Acabando con la descripción, temas urbanísticos. Yo vengo de, de, antes de estar en esta responsabilidad, que yo voy a 16 años, he estado trabajando en la sociedad que tiene el Ayuntamiento de Bilbao para la regeneración urbanística de los barrios históricos, se llama Survisa. Entonces, conozco mucho un poco el... La situación y en esa parte es donde ha habido más avances a nivel de rehabilitación de edificios, porque aquí no se planteó en su momento eh, el plan que es del año 94, el plan urbanístico, no se planteaba un derribo total, se planteaba una mezcla entre una rehabilitación del patrimonio histórico, tampoco necesariamente edificios con una protección tremenda, junto con operaciones de reforma interior, esto es, eh, en una parte muy, muy limitada, pegada a lo que es a la zona de minas, se, se tiraron eh, 20 edificios, se hicieron 909 nuevas viviendas y fue un poco complementario. Desde el punto de vista, eh, las facetas urbanísticas en este barrio están a unos niveles muy elevados. Prácticamente todos los edificios de rehabilitación se han tocado. Prácticamente la urbanización de plazas, calles, eh, eh, calzadas, prácticamente está acabada. Como anécdota, la calle más importante, que le la el nombre al barrio de San Francisco, está todavía sin hacer. Pero bueno, las cosas pasan a veces. ¿eh? Eh, os comento cómo se ha actuado. Se lleva 20 años, más de 20 años. Empezó eh, eh, a mitad de los años 90 con un proyecto que fue eh, financiado por los fondos FEDER. Igual seguro que, que personas que están en esta mesa redonda podrán conocerlo porque vamos, porque tuvo muchos desarrollos, ahí se, se empezó a intervenir. Era un proyecto muy limitado que se centró en la rehabilitación de tres edificios emblemáticos como proyectos tratores para el barrio. Pero en su momento el barrio era muy vulnerable, era un gueto, estaba viendo una marginalidad y eso a través de una moción que hubo en el Parlamento Vasco, por motivos más bien políticos, ¿no? se, se, se pensó que había que intervenir de manera integral, no valía... Como ha comentado antes, antes Luis, yo creo intervenir aquí en esta parte. O he dicho la ya. vamos a ver qué hacemos con esta subvención. ¿no? Si no hay que intervenir de manera integral entre todas las administraciones. Eh, la forma de intervención en estos años ha sido a través de planes plurianuales. No ha habido más periodo que cinco años, que fue del año 99-2004. Desde entonces hemos ido quedando uno tras otro. Eh, eh, y la idea es esa, esa integralidad, o sea, no ir a acciones concretas que tengan un impacto concreto, sino a buscar eh, eh, objetivos que la interrelación, porque muchas veces las intervenciones son transversales, se puedan cumplir eh, atendiendo todas las, todas las perspectivas. Eh, como, como indicador, el, plan de, el primer plan, por lo único que tenía partida ya, comprometidas para todos los años. Posteriormente ha habido una especie de, bueno, de... de, de... También aquí la, la distribución del poder entre las diferentes administraciones territoriales es muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, con el tiempo, eso ha hecho que, vamos, que los últimos planes han sido ya de iniciativa municipal y tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Gobierno Vasco han ido trabajando más eh, en paralelo, más que conjuntamente, ¿no? Como he dicho, cuatro planes, cuatro planes. Hemos tenido desde el año 99-2000, en ello se ha, se ha trabajado tremendamente la parte Urbanística, eh, se han mejorado mucho las condiciones de vida de la gente, se han fortalecido las redes comunitarias, hay una serie de experiencias que cada una podría dar lugar a una mesa redonda, eh, eh, tanto en materia de convivencia como en materia de empleo. Eh, sí que es cierto que aquí bueno, pues, eh, eh, hay también una cierta contestación social. ¿Por qué? Porque gran parte de del asociacionismo de estos barrios lo que expresan es que no se atajan las verdaderas eh, causas de la, de la vulnerabilidad, que es la pobreza. Es una forma de verlo, eh, independientemente de, de que las medidas urbanísticas pueden ser suficientes o no. También aquí hay otro, otro elemento en estos barrios que es muy importante, muy, muy importante, y que a la hora de hacer una construcción comunitaria, de crear redes, de, de crear barrio, vamos a decir, no tanto una creación ex novo, sino vamos, eh, eh, mantener señales de identidad, son barrios con una tremenda movilidad. O sea, nosotros podemos tener aquí en San Francisco, en el barrio donde está la oficina del plan, 40%, pero en sucesivos estudios que hacemos también normalmente de, de cómo funciona la emigración. Nos damos cuenta que, vamos, que, que esto es lo que se llama, en esa parte, y en otras cosas también, el barrio Trampolín. Aquí la gente aterriza en esos barrios porque sus condiciones económicas, culturales, la renta de los pisos, es lo que en ese momento puede acceder, pero en cuanto tiene la buena oportunidad, se marcha. Hablamos de personas extranjeras, hablamos de personas también nacionales, personas jóvenes con un planteamiento vital que según va avanzando les cambia, hablamos de negocios. Negocios en un momento dado por las rentas bajas, porque también hay una parte del barrio que tiene una cierta, eh, eh, una cierta idea de bohemio y tal vienen aquí, pero en cuanto se establecen, se vuelcan a la ciudad o en el territorio. Entonces, esa movilidad es tremendamente eh, eh, importante para decir, bueno, cómo de alguna manera estás trabajando esas dimensiones de, de eh, que la gente se implique, que la gente trabaje, porque una de las cosas, ya lo veremos en las conclusiones, es eso, ver un poco cómo se puede aglutinar todo lo que hay en el barrio. Asociaciones, eh, personas que trabajan, personas que viven, las administraciones que estamos aquí implicadas. Y ahí es un poco lo que estamos andando. Eh, me he pasado ya de los cinco minutos. Espero que más preguntas podamos seguir hablando, que os puedo contar más cosas. Pero eh, es que os comento que es muy complicado, es muy complicado ¿no? hacer un pequeño resumen. Yo aquí tenía hecho un, vamos, un bosquejo, pero tengo un montón de planes, incluso de, del propio plano de Sofisuna, que es el último y, y lo que venían del índice de esta mesa redonda. Hay eh, eh, proyectos muy interesantes como el, el Polo de Economía Social y Solidaria, eh, un estudio pionero que se ha hecho de convivencia en los barrios a través de los portales. Bueno, lo dejo aquí y espero que, <risa> espero que pueda complementar. Seguro que sí, entendemos la, la complejidad. Realmente es un esfuerzo prácticamente eh, imposible. De todas maneras yo creo que se han entendido muy bien los, los tres proyectos. Habéis hecho una descripción eh, magnífica en los tres casos. Entramos en tiempo de, de debate inicialmente entre los tres ponentes, después lo abriremos a partir de la una aproximadamente a todos los que nos están siguiendo. A partir de este momento sí que eh, os proponemos que la lengua vehicular de la sesión sea el castellano precisamente para que Javier pueda seguirnos con toda comodidad y hacer todas las aportaciones que considere. Ah, la verdad es que mm, ha sido abrumador la cantidad de elementos que han surgido uh, de esta primera descripción, elementos uh, para, para, para, para ir más allá y para intentar explicarlos más detenidamente. Uh, una primera pregunta que, que me sugería vuestra, vuestra explicación, uh, con toda la complejidad que es y sé que, que es difícil de, de responder, pero ¿cuál es? han sido las principales dificultades con las que os habéis encontrado? Por ejemplo, Laia, en el caso de, de San Cosme, o, o Luis, en el caso de, de Las Planas y, y los blogs de la Florida, ¿cuáles han sido los principales elementos difíciles de, de solucionar? A ver, yo, yo creo que, que hay uno que es... Que, que marcó mucho los inicios y continúa marcando ahora otra vez, ¿eh? pero con un fenómeno que es el tema de la seguridad, ¿no? o sea, el tema de, la, de que efectivamente el conflicto social, la vulnerabilidad persistente, acaba incrementando la conflictividad, ¿no? y, y eso hace que, que con el tiempo una parte importante del tejido asociativo, la ciudadanía, quiera frustrar la articulación de dinámicas comunitarias porque cree que si no se soluciona eso no pueden hacer nada. ¿no? O sea, hay como un cierto cansancio ¿no? de que temas vinculados a la convivencia o a la inseguridad. Y ahora en este caso, yo creo, en los últimos cinco años hay un fenómeno que en estos barrios está marcando un antes y un después, que es todo el tema de las plantaciones de, de marihuana dentro de las, dentro de, de las viviendas. ¿no? Eso está generando una distorsión brutal porque primero, aparte de lo que está haciendo, ¿no? de expulsar lo que es personas que viven ¿no? para, para introducir plantaciones, está destruyendo mucho la capacidad persuasiva de cómo la educación, la participación comunitaria, etcétera, no dan un horizonte de mejora, de mejora social. Pero... Lo pongo ahora porque es un ejemplo actual y creo que muchos de los barrios están compartiendo esto en Cataluña, ¿eh? es, es un fenómeno que se está extendiendo, hoy había otra macro redada, pero que nos está eh, realmente afectando por agotamiento, ¿no? es, es decir, hay una parte del capital social de ahí de decir, bueno, o solucionamos esto o no vale la pena ¿no? intervenir y entonces es cómo podemos generar, eh, dinámicas, ilusionadoras ¿no? a, a partir de, de lo que es la, la transformación luego diría algo que es común en todos los procesos de cambio, como por ejemplo ahora fusionar ¿no? eh, en una EVAS con un plan comunitario en un solo equipo, ¿no? gente que hacía cosas bastante distintas pues bueno, es la resistencia al cambio ¿no? o sea, ese pánico de decir y ahora cómo haré lo que yo venía haciendo ¿no? o sea, ese ese cambio que nos requiere pues una persuasión, una formación, ¿no? un, un acompañamiento eh, a los profesionales para dar también las, las, bueno, los instrumentos necesarios para, para hacerlo. Y luego yo, yo diría, uno que me, me, me ha sugerido la, la intervención de Javier, que creo que es muy importante también hacer pedagogía de... Un tema desde los ayuntamientos y desde el, el trabajo en los barrios. ¿no? Porque tradicionalmente ¿no? lo fácil es hacer intervención urbanística. ¿no? Entonces cuando hay dinero y hay recursos, como los va a haber ahora, ¿no? cuando lleguen los fondos europeos, lo tradicional es hacer eh, cambiar pues pavimentos, cambiar... Eh, Incluso las fachadas, ¿no? en pues evidentemente también hemos preparado un plan para rehabilitación en tema, en tema de vivienda y accesibilidad, que es un problema. Pero lo que creo que tenemos que tener claro es que cambiar la piedra no transforma la realidad de los indicadores sociales. Puede mejorar, evidentemente, la calidad de vida porque el entorno lo mejoras. Pero es importante no, que cuando hacemos fondos, planes de choque, no incorporemos claramente esa dimensión de la salud, de la educación y de la intervención social. Y efectivamente eso requiere dispositivos, de, a veces de gasto corriente, ¿no? que es de lo que siempre se quiere evitar cuando se quiere hacer una intervención en los barrios. Pero creo que todo el tema de los cuidados, de crear redes comunitarias, es algo que necesita personas ¿no? y, y tiempo. Y también convencernos de que cambiar el urbanismo nos puede mejorar las vistas, pero no está cambi cambiando de fondo. ¿no? Y por tanto, creo que eso es algo que no todavía está impregnado cuando hay grandes convocatorias, ¿no? planes de barrio, etcétera, etcétera. Yo no sé si Javier estará muy de acuerdo en esta afirmación última que ha hecho que ha hecho Laia, de hecho Javier tiene un eslogan que me ha encantado que es uh, el ladrillo también es social. Uh, no sé si uh, en tu caso Javier uh, coincides y en, en todo caso hasta qué punto tú piensas que esta transformación urbanística, ya nos has contado tu anterior experiencia sí. en, uh, dentro sí. del gobierno municipal, uh, si esta renovación uh, urbanística y de los aspectos físicos de, de los barrios pueden llegar a, a mejorar o no estas relaciones sociales y de convivencia? Bueno, el, es evidente, es evidente que por sí sola no basta, no basta. Si no se pueden trabajar otras especies más comunitarios, por mucho que cambies, como decía Laia, la piel, eh, siempre va a ser incompleto. Pero yo quizás por esa experiencia que he tenido antes, que ya hace muchos años, eh, hace 15 años y por lo que estoy viendo aquí, quiero decir, eh, eh, a veces se menosvalora y no es para ello. Es decir, es importante a la gente, además de una dimensión más personal que es lo que veo yo. ¿no? O sea, Ya no es cuestión, como cuando estaba en la sociedad urbanística, con reunión de comunidades de propietarios, las fachadas, que la gente empieza a respetar mucho más. Ya no a sí mismo, sino a sus vecinos, a sus comunidades, cuando se ve que la cosa se consolida en algo. Aquí es cierto que se ve que, vamos, que, que... Porque ha, ha sido así, quiero decir, eh, el proceso quizás porque ha habido fondos, porque también como se nos echa en cara de la parte social, hacer eso es más fácil que no lo otro. Hacer cambiar una plaza, eh, eh, unas forolas en un sitio, pues es una cuestión de un proyecto, un dinero. ¿no? Pero que va de una manera unida, eh, eh, de una manera inextricable y a veces es nos valora. Y mi opinión es que... Hay que hacer las dos cosas, hay que hacer las dos cosas porque incluso los aspectos más nimios se benefician. Yo he hablado de rehabilitación, pero incluso en el ámbito que he dicho de, de reforma interior, de gente que, que le tiraron la casa y se fue a vivir prácticamente con sus vecinos, porque todas las operaciones de realojo no fueron mistificadas, o sea, no entraron, se tiraron aproximadamente 300 viviendas, se costaron 900. El plan no fue traer a nuevos residentes y mezclarlos con los antiguos, sino hay una segregación, pero se veía claramente que de un entorno tremendamente deteriorado, un entorno que además si se, si se planificó eh, el, la desaparición fue porque no había ninguna posibilidad de salvarlo, pero las personas seguían ahí con sus problemas, con sus situaciones sociales, el hecho de llevarlos a viviendas nuevas que afortunadamente no han dado ningún problema de, de habitabilidad, eso, eso es algo que se ve. Aquí por lo menos ya te digo, lo estamos viendo todos los días. ¿eh? Insisto, eso no quiere decir que haya unas problemáticas que si no las trabajas con los recursos adecuados, con las formas adecuadas y de una manera comunitaria, mmm, no vas a llegar a ningún sitio. No sé si Luis coincide con, sí, con esta idea bueno. de que el ladrillo también es social. A, a, a mí, Luis me gustaría que en la, en la presentación hemos visto mucha incidencia en el trabajo, por ejemplo, en centros educativos, no solamente de, de, de chicos y chicas en edad escolar, sino también de formación de adultos, etcétera. Me gustaría, um, aparte de complementar lo que han dicho los anteriores ponentes, si también nos puedes contar un poco uh, qué papel quieres que tienen los centros educativos en planes como el que habéis desarrollado en Hospitalet. Vale. Bueno. Contesto las dos preguntas. ¿eh? Uh -huh. En todo caso, coincido bastante con Laia y con Javier. Yo creo que el, el principal problema a veces que tenemos es que los problemas de convivencia de seguridad ofuscan el resto de logros que, que consigues con, con diversos proyectos socioeducativos. ¿no? Y a nosotros se nos añade algunos problemas más, que es superar el estigma, la desconfianza creada por otros proyectos anteriores fallidos, el derrotismo o el inmediatismo. ¿no? La gente quiere resultados inmediatos ¿no? Y, y, y no entiende que son procesos largos. ¿no? Y nosotros se nos añade otro problema, que es la indefinición del futuro de la vivienda, de, de los bloques. Porque tenemos los mismos problemas que San Cosme y supongo que que Bilbao Vieja, ¿no?, que es la ocupación, plantaciones, etcétera, pero tenemos un problema añadido, que es que la administración competente, en este caso, que fue la propietaria de ese barrio, como barrio de Adixa, que era la Generalitat de Cataluña, no quiere intervenir en el proceso, ¿no? Hasta hoy no ha querido, no, no nos acompaña. Entonces, tenemos esa dificultad añadida. Nosotros, Javier, no podemos, en estos momentos, eh, elegir entre tocho y acción social porque el tocho no, nos lo, no tenemos la capacidad sin, sin el concurso de la administración de la Generalitat ¿no? en estos momentos. ¿no? Por tanto, hemos empezado estos tres primeros años con acción social, educativa, cultural y estamos esperando el acompañamiento de la administración competente para que nos ayude a tirar adelante un plan urbanístico que nos ayude también a equilibrar esas dos, esas dos patas que es necesario para un proyecto. ¿no? Y luego otro, proyect, otro problema endémico en todas las administraciones es el, el, la necesidad de trabajo transversal y la falta de, de, de costumbre de traba, trabajar en equipo diversas profesionales de diversas áreas. ¿no? Respecto al tema educativo, a mí sí que me gustaría, porque antes os decía que cuando hicimos la prediagnosis municipal sí que hubo unos indicadores que nos daban en positivo, ¿no? que eran los temas de educación. Tenemos la escuela, eh, una de las escuelas justo en el barrio, que acoge a los alumnos de, de los bloques, eh, que ganó el mejor proyecto educativo del CERCLA de Economía el año 2019. Eh, que tiene niveles de éxito educativo en las pruebas objetivas del de departamento como escuelas de élite de Pedralbes y precisamente porque ha trabajado como comunidad de aprendizaje, porque las familias están incorporadas dentro de las aulas eh, y que tiene una metodología que ha ayudado a levantar todas estas familias. ¿no? Por tanto, igual que eso, tenemos el instituto que empezó con los programas de aprendizaje servicio, Aprender, parte del currículum a través de un compromiso social y tenemos la otra escuela pública que es la que, eh, eh, es la que nos ha... hemos pos, podido construir una orquesta del barrio gracias a su apuesta eh, de la Escuela de Música Municipal, su apuesta en, en aprendizajes de instrumentos de cuerda a los niños y niñas desde segundo de primaria hasta sexto. ¿no? Por tanto, tenemos tres modelos de éxito educativos que nos dieron la inspiración de una de las líneas básicas de este plan integral, que es transformar el éxito educativo que tienen estas comunidades educativas transformarlo en éxito social. Por tanto, cómo los jóvenes, los niños y las familias de, esta, de estos centros educativos se convierten también, no solamente en agentes educativos cuando están en el colegio o en la escuela, sino cómo se transforman también en, en elementos, en personas de, de de compromiso y de transformación social. ¿no? Por tanto, y no es en vano que de las tres escuelas hayan salido tres proyectos motores de este plan integral. De la Escuela Joaquín Ruira, que es la comunidad de aprendizaje, ahora se ha creado una escuela de vida con 500 alumnos, padres de esos, de esos niños, pero también vecinos y vecinas de todo el barrio. O de la Escuela Pau Vila eh, ha, ha surgido una, una orquesta del barrio. O del Instituto Fonseré ha salido un aprendizaje servicio, que es la creación de un festival internacional de cortometrajes desde el minuto cero hasta la gala final, organizado por los propios alumnos de esa escuela. ¿no? Por tanto, la, la idea de para nosotros es importantísimo el hecho educativo, porque ya, ya teníamos una base de éxito, y nuestro gran reto es eh, trasladar ese éxito educativo en éxito social, inundando el barrio eh, de, de esas habilidades y se, de ese compromiso que tienen los centros educativos. Coincidían uh, Laia y, y Luis uh, en el principal escollo en estos momentos de la, de la seguridad. Me ha parecido entender especialmente de palabras de, de Luis que un poco uh, todo el trabajo que estás haciendo luego un problema de seguridad te lo puede tirar por la, por la borda, ¿no? el trabajo acumulado de muchos años. Y de hecho eh, en la intervención de Javier apuntaba otro elemento que me ha parecido interesante, que es el tema de la movilidad, es decir, la movilidad de personas y la movilidad de empresas dentro, dentro del barrio. Uh, dificultan uh, esa identidad de barrio, él decía no es lo mismo cada uno de los barrios que yo tengo dentro de mi zona uh, el caso específico por ejemplo de San Francisco que, que nos explicaba respecto a Bilbao, La Vieja o Zabala por tanto esta movilidad uh, he entendido que dificulta la identidad de barrio y por otro, por otro lado también la propia acción comunitaria bien sea desde el gobierno, bien sea desde las entidades que, que trabajan en ese espacio. Uh, ¿Tenéis alguna, no sé si en el caso de Hospitalet en el en el caso del PRAT, esto también ocurre, esta movilidad. Y en todo caso, ¿tenéis alguna propuesta de cómo fidelizar esta, ese, esas personas que viven en esa zona y, y las empresas uh, que, que trabajan allí? Bueno. A ver, yo creo que, claro, este es un, es un clásico, ¿no? Que en barrios vulnerables, pues cuando se asciende, ¿no? se asciende socialmente pues hay un efecto fuga, ¿no? porque al final él quieres huir ¿no? de ese entorno que, pues que, que no te ha gustado y además que es símbolo de, de, una, de una cierta frustración social ¿no? respecto a las expectativas de mejora. Entonces lo que pasa muchas veces es que cuando se prospera, pues se va ¿no? la, la, la gente del, del barrio. A ver, yo creo que la suerte que, o sea, o la relativa suerte que que tenemos ¿no? es que el Prat en su conjunto es una ciudad bastante compacta ¿no? en, en general y además con un sentimiento de, de, de identidad muy fuerte. ¿no? Es decir, el, el, yo soy del Prat, ¿no? es, es, es muy potente. Además, sí que se ha construido a nivel de políticas públicas durante muchos años ¿no? ese orgullo de ciudad. Eh, es verdad que ahora tenemos una amenaza que, es, que tiene que ver también con lo que hablaba Luis. ¿no? De, Luis de, eh, tenemos un, un barrio, ¿no? en el caso de San Cosme, que está, es construcción pública 100%, que se está descalificando. ¿no? De las siete fases tenemos dos que ya no están protegidas, ¿no? Eh, ya, ya están descualificadas las viviendas de protección. Y ahora eh, nuestra expectativa es ver qué va a pasar. ¿no? Eh, con esa vivienda, porque ahora había un cierto control, ¿no? o sea, muchas eran de, de venta o de alquiler, quiere decir, puede que no estén en manos públicas, pero estaban protegidas. Y ahora hemos de ver qué es lo que sucede en ese efecto movilidad, ¿no? porque eso eh, sí que puede eh, generar cambios bruscos respecto a la demografía, ¿no? como lo ha podido haber. De momento no ha habido cambios bruscos. Eh, se está envejeciendo poco a poco, ¿no? es decir que nuevas generaciones ¿no? se van y no se quedan pero aún así San Cosme sigue siendo un barrio joven, también porque tiene una, natalidad, ¿no? una media natalidad superior, entonces estrategias para fidelizar, ¿no? bueno al final la mejora de calidad, es, ¿no? la mejora de la calidad de vida o del bienestar es fundamental que tiene que ver con unas buenas condiciones del parque, ¿no? y aquí está bien, o sea, y, es, y el parque de, de San Cosme está bien, está bien acondicionado, ahora lo que hace falta es mejorar la accesibilidad, que es algo común a toda la ciudad, pero yo creo que un tema fundamental es eh, el combatir la segregación en las escuelas, ¿no? y también que las escuelas sean de referencia, o sea, si algo fideliza a las familias, es cuando quieren llevar a sus hijos a la escuela del barrio. Es decir, porque también hay las familias que, que creen que, que la escuela va a ser un obstáculo para el posible éxito ¿no? eh, educativo, acaban huyendo del barrio, ¿no? buscando pues, una, una escuela próxima que le ofrezca una garantía, una seguridad. ¿no? Yo creo que el trabajo con las escuelas es fundamental. ¿no? Lo que decía, yo creo que aquí nosotros tenemos camino a recorrer porque sí que hay un elemento de segregación muy importante vinculado a la segregación urbanística ¿eh? y que no es fácil de, de acabar, ¿no? de, de, de salir de, de, de ese bucle. Pero yo creo que la educación seguramente es lo más significativo. Y porque hay otras cosas que es difícil de, de fabricar artificialmente. ¿no? O sea, otro efecto es la desertización comercial, pero que tiene que ver mucho porque es que hay muy bajo poder adquisitivo. ¿no? Entonces no sobreviven los comercios. Podemos crear algún tipo de actividad económica, pero comercio puramente es muy complicado por la propia masa crítica que, que hay. ¿no? Y eso también genera un, bueno, un efecto expulsión también del propio barrio, ¿no? porque hay menos vida. Es un poco la idea esta de la pobreza, ¿no? que al final está detrás de todo que apuntaba Luis anteriormente. No sé si sobre el tema de, de movilidad, Javier, Luis, ¿queréis a, añadir alguna cosa? No, yo, yo comentaría que, a ver, en nuestro caso también la movilidad es alta, no en vano el barrio tiene una media de valor catastral dos veces por debajo de la media de, de la ciudad, por tanto, es donde se acumulan eh, básicamente aquellas familias que no tienen un acceso a, a otro tipo de vivienda que tenga un precio superior y, por tanto, sí que hay una cierta movilidad en cuanto… Bueno, cuanto a la gente, hay personas que pueden dar un salto económico, pues marchan del barrio y se van al barrio del centro o van a otros barrios. ¿no? De todas maneras, sí que vemos que hay gente, ciertamente, a, que tendría esos deseos, pero está atrapada en, en la situación. En el sentido que hay un 30% de viviendas que vive gente mayor sola en el barrio. Por lo tanto gente jubilada, mayor, etcétera, que no tiene otras posibilidades, ¿no? Eh, al lado de un 16% de la vivienda que está sobreocupada y que tienen otro tipo de necesidades absolutamente de convivencia en el barrio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra dificultad es esa, ¿no? Y, bueno, al, al contrario que la haya, nuestro barrio fue de adicta durante 20 años, ahora ya es totalmente... Está en manos privadas, o sea, se vendió a cada uno de los propietarios. Y sí que, que hemos visto que ha habido, pues eso ha provocado una movilidad bastante importante en el, en el territorio, ¿no? Eh, ¿Cómo fidelizarlos? Pues nosotros hemos pensado, uno de los proyectos es precisamente convertir uno de los bloques en, una, en viviendas dotacionales para gente mayor, con servicios comunes, que estén gestionados o dinamizados por gente joven del propio barrio, que pueda tener una residencia en el mismo bloque, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es esa, intentar eh, fidelizar a la gente en base a la mejora de servicios. Afortunadamente, nosotros tenemos una oferta educativa buena y, y que fideliza a los ciudadanos, pero fidelizarlo a través de otros servicios. Por ejemplo, ahora otro de los proyectos es la compra de un local para poder hacer un, un comedor de gente mayor, un centro cívico para gente mayor, que los, los mayores de este barrio tienen que desplazarse a otros barrios para ir a, a comer o ir a, a compartir actividades culturales con otros con otros vecinos. ¿no? Por tanto, intentar fidelizarlo a través de mayores servicios, mayor calidad y crear proyectos compartidos que, que, bueno, que ganen, que superen el estigma y que, que bueno que creen orgullo de barrio y autoestima. Uh -huh. uh, le no. recordamos a todos los que nos siguen, ahora, ahora mismo le, te doy la palabra Javier, simplemente recordar que si queréis ya nos podéis enviar a, a empezar a mandar preguntas que enseguida les daremos paso. Javier, adelante. No, a ver, que el, todo lo que han comentado ahora Yubis y Laia, pues bueno, me sugieren muchísimas cosas. Por acabar con el tema de movilidad, hemos hablado de movilidad de personas, de familias, personas extranjeras, negocios... Pero es que aquí en el barrio es muchísimo más. En el colegio había un verdadero problema de movilidad de profesores. O sea, aquí, por el sistema que hay, que sería también muy largo explicar, no había lo están intentando mejorar. No había un sistema para que la gente vendría de alguna manera sabiendo a dónde venía. Con lo cual eh, es un problema tremendo luego de cara a lo que es el desarrollo. Movilidad incluso en el, en el personal, en la administración que está al cargo de todos los servicios. Es eh, decir, es gente ¿Sí? que puede estar muy especializada, pero que en cuanto puede, se marcha a otro sitio, porque este es un destino más conflictivo este es un destino, bueno, es una cosa... Hay que quererlo. Sí. Eso es. Eh, había comentado, Nuria, el tema de, de que, bueno si ya lo habéis dicho todo, el tema de los problemas, las dificultades en nuestro proceso, el tema de seguridad, percepción de seguridad, cómo la gente vive esos problemas como lo más importante y el resto no es que le dé igual, por supuesto que no pero es lo que siempre salen todas las, ¿no? Nosotros ahora estamos elaborando el siguiente plan porque el de la experiencia de Servisuna acabó eh, el año pasado y nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con el tema de la seguridad, nos encontramos con el tema de la limpieza, nos encontramos con el tema de la accesibilidad y nos encontramos con un mantra de hace mucho tiempo, que es decir: no me contes historia, pues, lo menos el problema que tengo en mi portal, en mi acera, en mi lado. O sea, no queremos más diagnósticos. No queremos más diagnósticos. Eh, sin más, Yo, es que mm, me he sentido reflejado en muchas de las cosas que ha dicho Luis y Playa y, y, y no quisiera tampoco repetir. Prefiero que vamos al vamos a, a, a debate o las preguntas y a ver si así podemos sacar más cosas. Vamos a las preguntas, de momento sí que permitirme un mensaje interno a, a la organización, de momento no, no me están ah. llegando por la vía de, de, de organización, pero sí que veo una pregunta que nos formula Carlos Carroza Sandaño, uh, que nos dice, en los barrios con bajo nivel adquisitivo, ¿existen experiencias con monedas sociales? No sé si en vuestro caso las ha habido o, o tenéis constancia de, de algún sitio donde, donde se hayan aplicado. Sí, aquí en Bilbao se está poniendo en marcha ahora. Ahora mismo. Sí, sí. Es un proyecto que, vamos, que, que yo vamos, tengo noticia de él desde hace 20 días, como mucho, y que ha recibido, un, ha recibido una subvención del propio Ayuntamiento, del área de desarrollo, económico, de desarrollo económico y formación. Entonces, no puedo decir mucho porque acabo de empezar. ¿eh? A través, internamente, a través de la escuela, podría poner un poco los enlaces, porque tampoco me he podido meter a fondo para ver exactamente ¿no? es un poco una red de empresas, de particulares, es una especie como de cooperativa que luego van intercambiando con una especie de moneda ficticia, vamos a decir, ¿no? Todos sus bienes y sus, y sus artículos, ¿no? Entre los, la empresa, los comercios, los particulares, ¿no? Pero que no me he podido meter en ello, pero es, aquí sí hay una experiencia, aquí en Bilbao. Que mm -hmm. además me suena que, que es, es eh, algo que también se ha desarrollado en algún otro territorio, ¿eh? Paso la experiencia. Vale. No sé si la IA le decía que sí. sí bueno, ¿eh? puedo explicar: no, de, no en el PRAC, pero cuando estuve en Barcelona, se implementó la experiencia en 10 barrios del Besós, ¿no? que es también una franja de barrios eh, vulnerables, y se implementó la experiencia de lo que llamamos el, el, el ¿no? que de un ingreso básico, donde se incorporó también una, una moneda, ¿eh? que era el REC. ¿no? Eh, del recontar, ¿no? Se, se generó esta moneda pero formaba parte de un experimento mayor, ¿no? que era de cómo transformaba o qué tipo de, de política ¿no? era más exitosa a nivel de, de mejora y de cambio social, de apoyo a la autonomía de, de las familias eh, y, y vamos experimentando ¿no? a partir de, de esa renta ¿no? Pues había familias que participaban. A, participaban en un proyecto de inserción laboral o plan de ocupación, otras que no había ningún condicionamiento concreto, otras que se vinculaban a un tema de participación comunitaria y una parte de esa renta se inyectaba con, con, con una moneda ciudadana. Hay, hay varios temas, ¿eh? o sea, porque la evaluación de este proyecto ¿no? tenía varias, varias eh, mediciones, ¿no? indicadores es verdad que la inyección de una moneda local, para una franja donde el comercio estaba muy frágil y muy débil, benefició, pero necesita también muchísima energía ¿eh? y de acompañamiento, porque al final es un tejido comercial frágil, que difícilmente también se puede acoger a cambios tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, que, que es lo que requiere también esa, esa moneda. Y, y es verdad que se necesita una masa crítica importante. ¿no? yo creo para que sea éxito y tenga un impacto la moneda, una moneda social, es decir, en el caso de, de nuestro, del municipio donde estoy ahora, yo no me lo plantearía para un barrio, ¿no? o sea, para un barrio de 7000 habitantes no tiene mucho sentido porque el volumen de energía, recursos, eh, creatividad jurídica que requiere implantar una moneda de ese estilo, no te, no te genera un buen balance a nivel ¿no? de solo 7000, sino... Podríamos hacer una moneda a nivel de toda, de toda la ciudad, ¿no? Para, para un tema de pues, comprar en el, en el propio municipio, ¿no? Fomentar el comercio, el comercio local, dinamizar, ¿no? También. Y yo creo que lo más, o sea, y lo, lo, lo aconsejable es que haya una parte de inyección que puede tener que ver con, con, la, con, con los apoyos de pues, rentas. ¿no? De, o subvenciones ¿no? o apoyos de urgencia, que es lo que podemos dar desde servicios sociales, pero que hay una parte que debería venir también de una inyección no, no vinculada a la vulnerabilidad, ¿no? es decir, que, que, que la moneda tenga también un componente normalizador e inclusivo ¿no? y por tanto se pueda inyectar desde el ayuntamiento moneda no solo vinculada a personas vulnerables, sino al conjunto de la población ¿no? a nivel de de que circule de una manera lo más normalizada posible. Así muy resumidamente, ¿eh? porque hay muchas cosas. Por tanto, Carlos, ya has visto experiencias en Bilbao, experiencias en, en Barcelona. El mismo Carlos nos hacía otra pregunta. No sé si entiendo exactamente el sentido que nos decía, ¿eh? pero nos dice Leo literalmente. Sobre el tema de participación de las comunidades, ¿existe una consideración como objetivo con indicadores? Si podrían nombrar algunas estrategias. Bueno, yo puedo explicar la experiencia. Teníamos que hacer un proyecto de remodelación de todas las calles de, de Blocks Florida y lo que hicimos fue reuniones comunidad por comunidad del equipo del Plan Integral, juntamente con, con el servicio de mediadores, con el servicio de, de atención a las comunidades y con Guardia Urbana, fuimos comunidad a comunidad convocando una asamblea de, de, de la comunidad en la cual participaron aproximadamente un 60% de los vecinos de, de, de Blocks Florida. ¿no? Por tanto, la aproximación intentar aproximarse. Yo creo que... el la pandemia también nos ha hecho daño en, en clave participativa. Porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos redactando el plan de acción 2130 y la primera parte del plan de acción lo hemos tenido que hacer a nivel virtual. Obviamente, esto ha, ha limitado mucho la participación de los vecinos y lo hemos notado, y por eso la segunda parte de esta redacción la intentaremos hacer presencial de septiembre a, a diciembre. ¿no? Pero sí que el hecho de aproximarte tú, el hecho de visitar comunidad por comunidad y reunirte con, con todos los vecinos que quieran bajar a las reuniones, yo creo que también es, es un hecho que valoran los vecinos siempre que trates temas de su importancia. Y por ejemplo, los temas que tratábamos en esas reuniones eran precisamente los temas de seguridad, de convivencia, de ruidos por las noches, etc. ¿no? Y eso sí que hizo, motivó a los vecinos a participar mucho en esas reuniones. Karma Exposito os agradece vuestras intervenciones y aparte las califica de, de muy interesantes todas las experiencias por, por diferentes contextos y nos pregunta, en concreto, en concreto pregunta a Laia Ortiz la participación ciudadana es un gran reto dice, ¿cómo se favorece la toma de decisiones por parte de la ciudadanía con diferentes capacidades y desigual oportunidades? Bueno, yo creo que, eh, que Luis lo estaba, lo estaba comentando yo creo que de... Un, un tema es también empezar la participación ¿no? ya desde un nivel previo, ¿no? no es desde lo que se nos ocurre al ayuntamiento, entonces vamos a preguntar, sino también tener una escucha activa ¿no? de dónde están eh, las demandas o las preocupaciones, quiero decir, luego se podrá preguntar cómo se quiere hacer eso, ¿no? pero yo creo que hay un previo que… En dispositivos como los que tenemos en San Cosme, es decir, el hecho de tener un equipo de proximidad que está en la calle, que está en las escaleras de vecinos, ¿no? que acompaña, quiere decir que eso nos nutre de una cantidad de información brutal, de, no solo de la entidad o la asociación de vecinos que canaliza ¿no? esa representatividad, sino que solo con tener ¿no? pues 15 personas que interactúan con diferentes franjas de edad con, y con diferentes perfiles de la población del barrio, eso ya nos puede dar un input. Entonces sí que hacemos ese ejercicio de decir, oye, y ¿no? en este tema, ¿cómo lo articulamos? Y que los profesionales ¿no? tengan uh, la escucha activa. Por ejemplo, la última, el proceso de transformación de una de las calles que vamos a hacer nace de la acumulación también de quejas. Luego hemos hecho un proceso participativo de cómo se quiere esa calle, ¿no? Y se ha hecho digital, pero también lo que hicimos es coger papel, ¿no? Y lápida, aunque hubiera COVID y tal, y lo pudiera y hacer un buzoneo, es decir, que le llegue a todo el mundo y facilitar que también esa parte de analógica, ¿no? Pueda participar. Incluso tenemos un plan de ocupación de, de, vinculada al barrio, ¿no? que también la utilizamos pues para poder hacer preguntas o encuestas rápidas, ¿no? Pues lo que pueda pasar en una zona, ir a, ir a preguntar. Pero sí que es verdad que no, no es una población una parte que esté acostumbrada. Ahora que hemos hecho por ejemplo el plan local de infancia, ¿no? eh, Pues hicimos, hemos hecho un proceso muy en profundidad y sabíamos que si solo íbamos a una parte de las zampas o la parte más organizada de la comunidad educativa dejábamos a unas a una parte fuera no especialmente la más vulnerable bueno pues fuimos al centro abierto fuimos también con la comunidad gitana ¿no? que está también más segregada en una zona del barrio preguntando a los niños y niñas no pues como, no como veían la ciudad estaban estupefactos de que y por qué me lo pregunto o sea que alguien les preguntara algo o sea no, no quiero decir que también es verdad que hemos de hacer ese ejercicio de ser muy proactivos y creativos, ¿no? no hagamos siempre lo mismo, intentemos llegar, ¿no? Donde y... porque además tiene un efecto pedagógico, ¿no? porque si a un niño le preguntas y se queda tan sorprendido, pero también se percibe como, como ciudadano por primera vez, ¿no? Cuando, cuando, lo, cuando le preguntas ¿no? y cree que puede opinar sobre lo que pasa. ¿no? Entonces también hay un cambio en la relación con su entorno y con, y con su ayuntamiento en este caso. No os puedo decir quién pregunta, porque bueno, son cosas estas de la virtualidad, me sale como oficina de Barris ah, Nos dicen, no es la primera vez que se habla en Cataluña de la necesidad de intervenir en las zonas de segregación urbana. Aún así, gracias por compartir las experiencias porque ayuda a tener un poco de perspectiva. Gracias a la disposición de datos, contactos entre profesionales y elementos de coordinación, apreciamos que muchos de los procesos de segregación y vulnerabilidad se están acelerando. Cada vez es más visible la dualización social de las ciudades y los procesos de concentración vemos como los factores macro impactan de pleno en los, barrio, en los barrios agraviando más la situación vemos que el efecto de Barcelona y grandes municipios están generando dinámica de expulsión concentración, pero da la sensación que cada municipio o plan ah, hace lo que buenamente pueda ¿tenemos algún modelo global de actuación ahora en Cataluña? No que sepamos no. no. Como mínimo no, miramos, no, no. Nos estamos informados. Yo no puedo me... responder porque es muy <risas> de Cataluña, lógicamente, pero antes cuando eh, comentaba a Nuria el tema de las dificultades en estos barrios con estas características comunes, sí que yo voy a dejado una cosa en el tintero y es como muchas veces eh, en los ayuntamientos no puedo hablar, pero en otras administraciones territoriales la dimensión de barrio no existe. A veces no existe ni la el municipio, es decir, plantear, eh, plantear ideas, plantear cosas, buscar financiaciones que no sean las habituales, yendo desde la perspectiva de barrio, es tremendamente complicado. Aparte ya de lo que puede ser la complicación normal, que antes también se ha hablado, una coordinación de una integralidad, cuando hay competencias que se van solapando, ¿no? Aquí, eh, desde hace dos años, en, eh, en Euskadi, tenemos una cartera de servicios sociales y, afortunadamente, está más o menos delimitado el campo de eh, la parte social que corresponde a cada administración. Lo cual no quiere decir que eh, eh, las, eh, hay, con, hay competencias que son más compartidas y que eh, muchas veces ir a, ir a la Diputación Foral de Vizcaya a hablar del barrio te miran como un marciano, mm -hmm. aunque sus planteamientos son otros. ¿no? son más generales, más de territorio, más de bueno, eh, eh, también aquí es un poco especial, ¿eh? porque aquí eh, las diputaciones, el hecho de que parece una tontería también, el hecho de que sean las que recaudan todos los impuestos, tiene también otra otra virtualidad de cara a lo que sea un funcionamiento. ¿no? Porque de hecho aquí, en, en, por, por resumir en tres partes, quiero decir, aquí las diputaciones recaudan impuestos, y se encargan de las infraestructuras urbanas de carreteras y de eh, unas ciertas competencias muy importantes de acción social. No tienen más competencia Las otras pueden ser un poco residuales y tienen su departamento de igualdad, de promoción económica, pero eso ya recae en ayuntamientos y en gobierno vasco. No, bueno, yo creo que por parte de Generalitat no, no conocemos estrategia. De todas maneras, celebramos que la Diputación de Barcelona, con este nuevo proyecto de barrios y comunidad de motos de transformación social, Entendemos que no solamente va a apoyar a, a, a diversos barrios de distintos municipios, sino que yo creo que valdría la pena que se aprovechara para que intercambiáramos estrategias ¿no? los distintos barrios que, que vamos a optar a, ese, a esa financiación y, a esa, y ese programa. ¿no? Yo creo que sería interesante que además de la financiación también eh, este proyecto creara una cierta estrategia conjunta, aunque sea entre iguales, ¿no? entre ayuntamientos de que van a bueno, que van a disfrutar de este programa. Yo diría, sí, muy brevo, ¿eh? um, yo diría, bueno, no existe, lamentablemente, porque eh, una cosa es esa lógica de la proximidad, la dinamización comunitaria, pero cuando hacemos planes estratégicos, ¿no? para mí es fundamental que grandes departamentos de la Generalitat puedan tener esa visión de barrio. ¿no? Y si esto fuera replicable podríamos, podrían crear también estructuras más eh, flexibles ¿no? y con esa mirada de la diversidad desde los departamentos de educación, por ejemplo. Ahora se han, puesto, se han reactivado los planes educativos de entorno después de 11 años paralizados, ¿no? pero, pero este era un instrumento fundamental para trabajar conjuntamente. Pero luego podemos decir, bueno, si salud se articula ¿no? desde esa dimensión de salud de barrio comunitaria ¿no? y da esos instrumentos, eso quiere decir también una planificación. Por no hablar de la agencia, ¿no? todos los barrios que somos, de, de antiguos barrios adictos, ¿no? pues de la agencia de vivienda. Claro, o sea, el, el no trabajar desde la proximidad, ese parque de vivienda que lo condiciona todo en el barrio, y que queda tan lejos ¿no? en la realidad no tener esa dimensión de barrio realmente nos hace a nosotros un, o sea, un trabajo muy, muy, muy, muy arduo y muy, muy muy complicado. Y un tema, por ejemplo, fundamental, yo creo que el tema de la seguridad, el tener Mossos de proximidad en barrios donde acaba siendo uno de los retos principales para introducir también lo que es la policía social, ¿no? o sea, la policía asistencial en una de sus funciones, por ejemplo, es otro, otro tema clave. Quiero decir, ¿eh? sería tan importante poder tener una, un proyecto de barrios a nivel, a, nivel de, a nivel catalán ¿no? para dar también una flexibilidad en la actuación de los departamentos. De hecho, lo hubo con la ley de barrios en su momento, sí. en los planes integrales, hubo esa apuesta ¿no? y ese impulso. Y yo creo que, bueno, yo participé desde el otro punto de vista, desde el punto de vista asociativo, en uno de los primeros que fue el Plan Integral de Coiblan ¿no? Desde esa visión asociativa, pero viví todo que, lo que era el impulso y de, del gobierno de Cataluña en esos planes integrales que, que además ayudaban también a tener una visión global, una estrategia global del país, ¿no? Invertir en aquellas zonas, en aquellos barrios que realmente necesitan un impulso, no que los ayuntamientos solos no van a poder transformar en definitivamente esas vulnerabilidades, sino que necesitan, como decía la en la apuesta de todos los departamentos de la Generalitat alineados con los municipios para tirar adelante, dar la vuelta a esos barrios. Muchas gracias. Yo os decía que nos formulaba la pregunta una oficina de Barris. Me aclaran que es la oficina de Barris del Ayuntamiento de Mataró. Por tanto, una salutación a la capital de la comarca del Maresma desde aquí. Gracias por la pregunta. Y tenemos otra que nos la formula Marina Pons. Os da las gracias por las explicaciones y dice que son muy interesantes los proyectos. Y pregunta, ¿qué papel pueden tener los equipamientos municipales en proyectos de este tipo? Hemos hablado de escuelas antes, ahora entiendo que, que nos preguntaría por el resto de equipamientos municipales. Pues, claro, depende del tipo de equipamiento, pero yo creo que es fundamental. Y precisamente en estos barrios es... Eh, o sea, el equipamiento municipal amplía el patrimonio ¿no? de, de una población que tiene, que, que tiene un poco patrimonio o ninguno. ¿no? Y, y entonces el hecho de tener equipamientos que no solo de ampliar ¿no? lo que sean espacios de calidad ¿no? y entornos de, de calidad, generan dinámicas de vínculo, que también es mmm, con lo principal, es decir, nosotros cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, ¿no? desde la intervención eh, social y comunitaria, bueno, pues garantizando cobertura de necesidades, pero garantizando vínculos comunitarios ¿no? y, y, y relaciones, y eso se puede hacer fundamentalmente si hay espacios de encuentro. Un espacio de encuentro puede ser pues, un centro cívico comunitario, puede ser una escuela que abra todo el día ¿no? y acoja también a las familias, como hablaba también Luis, ¿no? respecto a los, los proyectos educativos, una biblioteca con una programación ¿no? que sea también punto de encuentro, es decir, un gimnasio con esa vocación comunitaria, es decir, yo creo que, que la cantidad ¿no? de... de de, de proyectos ¿no? eh, y de transformación que pueda, que pueda generar un equipamiento es muy importante. Si no lo dejamos en cuatro paredes, es decir, hay que llenarlo de vida, hay que hacer proyectos pensados con la ¿no? que la ciudadanía se los haga suyos, no, no, no solo proyectados desde arriba, ¿no? yo decido, sino a ver qué puede fluir, incluso incorporar un poco de gestión propia, colectiva, ¿no? En, en esa línea de dar también la responsabilidad a la comunidad en proyectos de, de barrio. Pero yo creo que son, son fundamentales. Yo lo que cuando antes decía que lo importante, no sé si lo he dicho o no, igual me lo salto del guión inicial, ¿eh? pero que lo más importante de, de un plan integral, en este caso el nuestro, no es tanto hacer cosas o situar servicios en el barrio, sino es crear plataformas. ...y músculo asociativo, espacios donde la ciudadanía se incorpore, eh, se relacione y cree lazos y cohesión social. Y en ese sentido yo creo que los centros, los equipamientos municipales, centros culturales, bibliotecas, mercado, etcétera, tienen que tener esa visión y ese objetivo. ¿no? Por ejemplo, nosotros al principio, eh, hace tres años, convocábamos a la gente a reuniones del Plan Integral y venía la gente. Ahora, afortunadamente, la gente va se ha situado en las diversas plataformas creadas. Pues hay 30 vecinos que están como voluntarios renovando un parque, un antiguo vertedero que es un parque. Hay otros vecinos que ya participan en la Escuela de Vida, otros que participan en el SPLAI. O sea, la idea es que todos los elementos, sean por parte de entidades o sean equipamientos municipales, se conviertan en plataformas de participación y de transformación social del barrio y que creen cuadros personas que van a, a evitar precisamente lo que nos pasó en el 2007, que el barrio cayó en picado porque no tenía un tejido asociativo que lo sustentara. Yo creo que eso es importante. Yo, en contestación a la pregunta, me parece que es fundamental, en estos barrios sobre todo, en todos, ¿eh? yo creo que eso tampoco habría que, que distinguir barrios vulnerables de, de, de, de barrios que no lo sean, pero que es fundamental... Tener redes de equipamientos que estén al servicio de la ciudadanía con proyectos comunitarios que atiendan a las necesidades aquí, en estos barrios, yo creo que no podemos quejarnos para nada. De hecho, hasta se, en un momento dado se fomentó la creación de equipamientos con dinero público donde se creaban redes comunitarias de carácter asociativo, además no con... No con no con pocos miles de euros, es ¿eh? pensando que eso sería una mejor manera de integrar ambas cosas. ¿no? Integrar lo que es la necesidad de un equipamiento donde se puedan desarrollar una serie de actuaciones, actividades, proyectos, pero que no sea un espacio exclusivamente municipal, que no sea un espacio que pueda estar vinculado a una red de servicios que tienen todos los barrios. ¿no? Y, y aquí funciona. Hay otra cosa que también eh, eh, Aquí se ha trabajado mucho y es fundamental en esta parte y es la interrelación entre esos equipamientos. Aquí hay un proyecto, un proyecto de la parte asociativa, ese proyecto no, no, no surgió del ámbito municipal o del ámbito público, que se llama Red Intercambio en cambio de espacios. Que venía a ser una especie como un banco de, del tiempo, pero con espacios que hay en el barrio, para que gente pueda, consultando una lista de todos los espacios privados o públicos que se han podido también unir, poder saber qué disponibilidad tiene esos espacios para sus necesidades de reuniones, de, de, de lo que sea. ¿no? Y a mí me parece que es una cosa muy, muy importante y desde donde se puede hacer una labor bastante, bastante importante, valga la redundancia. La una y media es la hora que nos habíamos... Uh... Propuesto a terminar, de todas acabo de entrar ahora mismo una, una pregunta y si me permitís cinco minutos la, la formulo con el ruego de que me la contestéis rápidamente. Nos la formula también Marina Pons y nos dice, um, ¿qué expectativas tenéis con las famosas ayudas Next Generation? Uh, más allá de la posibilidad de intervenir en urbanismo o vivienda, ¿de qué manera se podría aprovechar? Bueno, nosotros tenemos un gran proyecto que es convertir la segunda planta del mercado de la Florida en un centro de innovación tecnológica que ayude a salir del, del analfabetismo digital a la mayoría de la población de, del barrio, ¿no? en el sentido de bueno que sea un elemento dinamizador, modernizador y, y que, que dinamice todo todo, todo el barrio. ¿no? Pero bueno, es un proyecto que no sabemos, evidentemente, supongo que tendrá su financiación y está pendiente de estos fondos, igual que otros fondos más de tipo urbanístico, como decía la Laya antes, de mejora de fasanas, etcétera ¿no? que tenemos pendiente? Eh, bueno, yo, yo creo que uno de los problemas de los Next Generation ¿no? es ese tema de ritmo, ¿no? de gastar en poco tiempo, con lo cual estará muy vinculado a la inversión, inversión pura y dura, ¿no? y que nos permitirá poco invertir en personas. Pero bueno, nosotros en San Cosme sí que hemos preparado tema vinculado a la rehabilitación integral, ¿no? tanto en temas de digitalización, ¿no? tema, tema 5G, etcétera, en el, en el propio barrio, pero otro también para que sea un barrio, eh, una comunidad de energía local. ¿no? Aprovechar todos todo los, los techos ¿no? de San Cosme a nivel, a nivel solar y generar también un, un barrio de, de, de cero emisiones. Pero también querríamos la, la rehabilitación integral de un equipamiento del, del barrio, ¿no? como es un equipamiento cívico que ahora mismo no está pensado precisamente para que sea funcional, ni de fácil acceso, ni, ni usado en ese sentido. Pero ¿ves? nos obliga mucho a, a pensar en esa clave, ¿no? eh, en esa clave inversora por el volumen y en, y en cómo van a llegar, ¿no? y yo creo que ese es el hándicap que tenemos. Uh -huh. Javier. Pues de mi parte desconozco, desconozco, es decir, es algo que no está residenciado en lo que es el círculo al que yo manejo. Sé que el Ayuntamiento de Bilbao tendrá sus previsiones. quizás lo que decía Alaya, por tema de inversión, posiblemente aquí no llegue mucho. Eh, se nos cayó un proyecto, antes lo he dicho en una palabra, se nos cayó un proyecto durante el plan último, el plan de Sokizuna, que era la creación aquí, en torno a una plaza histórica en el barrio, de un pueblo de economía eh, social eh, y solidaria. Se pidieron ayudas a la Unión Europea para el tema de proyectos innovadores, pero no, no lo concedieron. Y desconozco, no, no, no os puedo dar datos, a lo siento. No, seguro que, que Marina, has hecho una idea con, con lo que nos han contado Laia y, y Luis. Uh, es hora de terminar. Si me permiten, a mí me gustaría uh, resumir un poco uh, algunas de las ideas que, que habéis ido aportando durante esta hora y media aproximadamente. Uh, me quedo con esta importancia de combinar el macro y el micro, um, por trabajar con, con planes estratégicos y a la hora de hacer frente a las necesidades más, más cotidianas que, que van llegando. También una segunda idea que habéis... Uh, Um, insistido en diferentes aspectos es este trabajo integrado, integral uh, para hacer frente a la, a la complejidad, la superación de, vulnerabilidad, de vulnerabilidades, um, enriqueciendo la, la cohesión social y, y la, la red asociativa, la necesidad también de... Polícol, de de políticas transversales insistíais me ha parecido en esta necesaria colaboración también entre administraciones a la hora de tirar los, los proyectos a, adelante y también esas sinergias con las diferentes entidades apuntabais también este conflicto y equilibrio a la vez necesario entre planificación pero flexibilidad, intervención pero también apoderamiento esta polivalencia en la que insistía Laia durante su intervención también la intervención la intervención comunitaria intercultural la participación ciudadana y esta idea de co-creación que habéis apuntado y, y también este eslogan de javier no que el ladrillo también es social esta combinación que la ella decía hombre sí ladrillo pero sobre todo a uh, tener en cuenta a, a las personas y finalmente uh, entre otras cosas hemos hablado de, de la importancia de la seguridad de esta transversalidad de esta presencia de la pobreza que está constantemente en, en, en vuestra en vuestra cabeza y en todos los proyectos a los que tiráis uh, adelante y esta movilidad pues que a veces uh, dificulta ¿no? consolidar la uh, la tarea que se, que se está ejerciendo durante muchos años. Javier Rojo, uh, Escarricasco, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Uh, Laia, Luis, muchísimas gracias también por la, por la vuestra participación y por compartir to, to, todas, todas estas experiencias. Gracias, gracias. también a las aproximadamente 58 personas que ens han estado seguint durante toda la sesión. Y si me permite también, muchísimas gracias a todos los técnicos que han hecho posible esta sesión, tanto los técnicos organizadores como los técnicos informáticos que han estado assistint durante toda la sesión. Que tingueu una muy buena tarde y que va la resta de, de esta escuela, de esta trentena edición de la Escuela de